Ellos van a quedar confundidos por varias cosas, por no hacer caso a las profecías exactamente tal como las dijo Jesús. Pues bien, de aquí que podemos concluir que Jesús en su venida desde los cielos irá de oriente hasta occidente. Una vez más, volvemos al texto de Osea 6, del 1 al 3, pero ahora además añadimos el 4 que dice «¿Qué haré a ti, Efraín?». ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Mirad una vez más cómo habla de algo en concreto y nos mezcla el asunto líquido del agua. En el versículo 3 como lluvia, aquí como nubes rocío. ¿Y por qué todo esto? Mirad bien este texto, ¿eh? mirad sobre todo el versículo 3, donde dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Lo que vais a ver ahora es la versión Nácar Colunga, es otra versión de la Biblia, y mirad que nos dice el mismo texto, vais a ver unas connotaciones distintas, que van a llegar a cambiar el significado, básicamente, de lo que un día vamos a tratar. En su angustia me buscarán, diciendo, venid y volvamos a Yahvé, él nos curará, él hirió, él nos vendrá, él nos dará la vida en dos días, y al tercero nos levantará y viviremos ante él. Reconozcamos y apresurémonos a conocer a Yahvé, como a aurora está aparejada su aparición, Mirad que aquí utiliza aurora, no utiliza alba, que antes también hemos hablado de lo mismo, ¿eh? Que, sirve, que también servía para oriente. Claro. Vendrá como lluvia impetuosa, como lluvia primaveral que riega la Tierra. ¿No notáis nada distinto, especialmente, aparte de la palabra aurora sustituyendo alba? Vendrá. ¿Y después? Lluvia impetuosa. Lluvia impetuosa. En el otro lugar no aparece lluvia impetuosa, sino que nos dice... Lluvia tardía y temprana. Y aquí nos dice después de lluvia impetuosa como lluvia primaveral que riega la tierra. ¿Cómo puede haber esta diferencia? Evidentemente una lluvia impetuosa en oriente era precisamente las dos lluvias, la temprana y la tardía. Que hacían que el grano eh, cogiese y después que la cosecha se llenara. Entonces podía verlo así, se podía segar. Por tanto, tiene una misma connotación, una lluvia impetuosa, quiere decir, esa, ese tipo de lluvia, sea la temprana o la tardía. Pero mirad que aquí no nos hace referencia a la tardía. Perdón, a la a la temprana, sino que nos dice como lluvia primaveral que riega la tierra. Que esta era la tardía. La de primavera era la tardía. No. Primavera es la, la primera del año, ¿no? No. Esto lo veremos más adelante, vale. ya veréis. Mirad esta versión de 1977. Venid y volvamos a Jehová, porque él ha desgarrado y él nos curará, él irió y él nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Una vez más digo, buscad estos dos versículos tan a fondo como podáis, con mucha oración. Sigue diciendo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está fijada su salida. ¿Qué quiere decir esto? El sol sale seguro, ¿verdad? Está fijada, o sea, que hay el momento en que eso sucederá, vendrá. Como dice después, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo Efraín? ¿Qué haré contigo Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Habéis visto que también este texto es más parecido a la de Nácar Colunga que no a la versión de 1960? Nos habla de la lluvia de primavera que riega la tierra. Pero bien, nosotros eh, quedémonos bastante ahora con la parte del alba, está fijada su salida, por tanto Jesús vendrá sí o oh, sí cuando toque. ¿Y sabéis en qué marco lo está poniendo? ¿No sabéis cuándo será esto? Nos lo está diciendo en los dos versículos de antes. En los dos versículos de antes. Pero sigamos. Como no nos hemos conformado con lo que hemos visto en estas versiones, vayamos al texto original. En ese tipo de libro que nos es tan necesario que es un Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, y busquemos el texto de Oseas, precisamente. Versículos los mismos. Aquí no podemos leer de izquierda a derecha, ya sabéis que eh, el pueblo judío cuando es escribía y sigue escribiendo va de derecha a izquierda. Y aquí nos hace una traducción literal del significado de cada palabra de la que vemos en el texto escrito en hebreo, traducido al español. Venid y volvamos a Yahvé, pues él desgarró, pero nos curará. Hirió, pero él nos vendará. Nos reavivará después de dos días. En el día, el tercero, nos levantará y viviremos en su presencia. Por tanto, conozcamos, prosigamos para conocer a Yahvé. Como amanecer aparecerá su salida y vendrá como lluvia para nosotros. ...como lluvia de primavera riega tierra. Mirad cómo esta es la parte literal del texto... ...que luego los traductores... ...entendieron como entendieron... ...y tradujeron como... ...bueno, no sé si bien quisieron o bien pudieron. Eh, querían dar grandes connotaciones en ese texto... ...y bien, cada, cada Biblia... ...sabes que una palabra puede tener más de una connotación... ...y en hebreo muchas a veces... Por tanto, no es siempre fácil elegir lo más adecuado. Pero sea como fuere, mirad donde una vez más nos dice como amanecer aparecerá su salida. Como el alba, como la aurora, nos está diciendo lo mismo. Pero después, como lluvia para nosotros, como lluvia de primavera riega tierra. ¿Nos dice algo aquí de la lluvia de otoño? No. No. Solo nos habla de la lluvia de primavera. Y si os he dicho que esto nos está hablando, y, y no porque yo lo diga, sino porque el texto lo dice, de la segunda venida de Jesús, ¿no veis nada aquí? ¿Cuándo vendrá Jesús? Pues bien, no voy a profundizar en esto hoy porque no toca, pero sí nos va a llevar todo esto a la concordancia Strong, una vez más, que nos es tan necesaria también, para entender los orígenes de las palabras, las raíces de esas palabras, de esas que hablábamos como lluvia. Y estas las tocamos cuando tratamos del Jordán, ¿os acordáis? De Jerusalén, etcétera, etcétera. La raíz es yará, fluir como agua, colocar o lanzar, especialmente una flecha, disparar. Apuntar, destacar como si señalando con el dedo, enseñar, asaetear, ya sabéis que una saeta es una flecha. Abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar, enseñador, enseñar, erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. ¿Y qué connotación tiene todo esto aplicado al texto? Lluvia sería igual a Yara, significa disparar flecha. Pero solo la segunda palabra lluvia. La segunda que es la clave de Esto Es todo. la clave, hay dos lluvias, ¿eh? dice vendrá la lluvia, eh, bueno será como lluvia primero, que simplemente a esa lluvia si le miramos, una, ¿va a salir la, la explicación de la primera lluvia? No, no, ya no. La primera lluvia es lluvia, es agua, simplemente te, te describe la, la manera en que va a venir. Pero luego te, la segunda palabra lluvia sí que es yará. y ahí sí que le pone todo el, todo el, el, el, bueno, toda la connotación, todo el, el detalle de cómo será esta lluvia. Claro, si viene él y viene aseateando y viene señalando con el dedo diciendo tú, tú, tú y tú sois mi pueblo, y tú, tú y tú no lo sois. Está disparando sus flechas. Es, ya es sí o sí, o, es que ¿y por qué dice, hemos de coger la connotación de disparar flechas solo por esto? ¿Qué es la constelación de Orión, sino un guerrero, un cazador. Claro, es un cazador. Pues bien, Job 38 versículos 12 y 13. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Esto es un diálogo que Job tiene con Dios y Dios le dice esto a él. Y lo que le está diciendo es que pone la palabra Alba, que sale de su lugar porque Dios lo establece así, para que ocupe los fines de la tierra, el oriente, pero además y para que sean sacudidos de ella los impíos. ¿Os dais cuenta de lo que ahora nos decía Ángel, de ese tú, tú y tú? ¿Cómo van a quedar sacudidos los impíos por esa connotación que tiene Alba en la segunda venida de Jesús? Es la limpieza, la selección. Por eso el color blanco. piensa que en que cuando hacen el, el, las cubiertas del, te, del santuario... También el, eh, hay el, el púrpura, el carmesí, eh, pero también está el lino torcido. Y el lino es símbolo de pureza, es lino blanco. Y también los en, levitas. To, en todo el santuario. Y, y en el mismo sacerdote, sobre un lino blanco, ponía todo el resto. Sí, sí. ¿Eh? Ponía les, el, el efot, y bueno, el efot, sí. El, Incluso hasta tierras. los calzoncillos eran así. Sí, sí, sí. O sea, que realmente nos estaba dando ya una connotación que iba mucho más allá de lo que hasta ahora íbamos pensando. Todo hace referencia al lugar del trono de Dios, viniendo desde Oriente, desde Orión. Por tanto, Alba es equiparable a la salida del Sol por Oriente. Desde ese punto los impíos serán sacudidos. La segunda venida de Jesús será desde el Oriente, desde Orión. Y así se mostrará la Tierra. ¿Y de origen hablarás...? Mm, más adelante, vale. sí <ríe> En su momento